Hola chicos, espero que les estén pasando muy pero muy bien, yo soy Emanuel González y vamos a hablar sobre algo que está pasando en Omega Pro que la verdad a mí me preocupa, me preocupa mucho, me preocupa bastante y es ciertas actuaciones de manipulación que veo constantes todos los días en, en, en esta plataforma eh, manipulación como tal eh, indirecta porque te dicen yo hice esto, a mí me funcionó, entonces la persona que está recibiendo ese mensaje dice, ok, si esta persona es rango platinium, diamante, oro y perla, eh, y le está funcionando, pues yo voy a hacer lo mismo, y son cosas que la verdad no estoy de acuerdo, no me parece bien. Eh, eh, eh, esto, viendo una de las, de las eh, capacitaciones de Zoom, que... Más que capacitarte, lo que te hablan es del plano emocional, del plano de espiritual. O sea, no, no es una capacitación como tal centrada en la empresa, sino eh, parece más una secta. Y vamos a verlo para que ustedes eh, también lo vean junto conmigo. Ahora, este, eso que estoy diciendo y que estoy a punto de decir es mi punto de vista no necesariamente porque yo crea que es así eh, es así pero es lo que yo analizo y quiero que vean este video que logré grabar esta, esta capacitación y para que ustedes lo analicen conmigo es sumamente gran, es, es larga esta capacitación dura hora 40 pero vamos a verla por puntos para que ustedes lo analicen viví esos tres años más que tirarse al, al decir ay no me voy a morir en tres años yo me dediqué esos tres años con esa mentalidad inclusive en este momento que tengo 19 años yo... esa chica aquí lo que está diciendo es que eh, ella tenía 15 años le diagnosticaron una enfermedad la cual no dice cuál es que se iba a morir dentro de tres años se iba a morir a los 18 años ahorita tiene 19 años y no quiero juzgar, no quiero juzgar, pero no sé eh, lo que me cuenta. Ok, esto es 100% mi opinión, no estoy diciendo que sea así, pero es lo que se me vino a la mente primero al, al escuchar esto. Una persona con 15 años que le diagnostiquen de que se va a morir a los 18 años es un poco raro, por lo general... Las personas jóvenes son las que tienen las mejores defensas. Son las que tienen el mejor sistema inmune. Que un doctor te diga que te vas a morir a los 18 años teniendo 15 años. No es que no puede pasar. Sí, claro, puede pasar. Pero no me dicen... No, o sea, no me dan detalles de qué fue lo que pasó realmente. Simplemente ella dice... Ok, tenía 15 años. Me dijeron que me iba a morir a los 18 años. Y por eso yo quiero... este Me metí a Omega Pro para... Eh, ...mejorar la economía de mi familia y quería dejarles algo si yo me iba y a, a, actualmente... ...bueno, actualmente esta chica tiene 19 años, o sea que no pasó, eh, pero no sé. A, a mí me pone a pensar porque yo conozco mucho de marketing, eh, he estudiado, he leído... Y uno de los, de los temas del marketing más importantes para captar gente, para llamar la atención, son las historias. Más que el producto, son las historias. Entonces, una historia poderosa capta más gente que simplemente un producto o un servicio. Entonces, no sé si realmente esto es una estrategia de marketing o si es verdad. No voy a juzgar eso, pero lo que yo percibo es... Que probablemente sea una estrategia de marketing. Como repito, no sé si sea real o sea Yo digo mentira. Yo que cuatro años con una mentalidad, viviendo ese silver trip. Volví a mi casa con una mentalidad renovada. Súper, súper enfocada. Tapándome los oídos y diciendo... No, no importa los sacrificios que tenga que hacer. No importa las cosas que va a hacer. Voy a hacer lo que hay que hacer. Eso es lo que a mí me preocupa. Que... A, a, le transmiten un mensaje a, a través de la experiencia y esto lo veo mucho en, constantemente en zoom no te dicen directamente eh, no tienes que dejar eh, eh, a tu familia tiene que dejarle hablar de hablar a tus conocidos y tienes que enfocarte solo en omega pro sino que lo dicen desde la experiencia o sea yo soy rango silver black platinum lo que sea y a mí me está funcionando y esto fue lo que yo hice entonces usted debería hacer esto y esto no Porque acá solo hay que hacer lo que hay que hacer Acá no hay que inventarse nada más Las cosas ya están diseñadas El camino ya está diseñado Entonces llegué en ese momento y dije Bueno, voy a hacer lo que hay que hacer Pero ¿qué pasa? Muchas personas allá Y mi familia me decía ¿Cómo se te ocurre no ir a una universidad, Zaira? ¿Cómo no se te ocurre? Mi mamá. Que... Peligroso, peligroso Una chica de 18 años Que Deja su futuro O sea, ella te, la mamá tenía pensado meterla a la universidad, de que ella se forme una carrera para su futuro y ella decide invertir todo su tiempo en Omega Pro. Y sí, probablemente ella está recibiendo ganancias muy jugosas, pero a corto tiempo. Vamos a ver, Omega Pro no va a durar de aquí a 10 años, no va a durar de aquí a 5 años, probablemente no va a durar ni siquiera de aquí al otro año. Ya un esquema Ponzi con 3, 4 años en el mercado como, como lo es Omega Pro, ...no tiene mucho más tiempo de vida... ...ya lo que empieza es en el decrecimiento... ...y probablemente Omega Pro no vaya a durar tantísimo tiempo... ...como para que ella vaya a solucionar... ...los problemas económicos de ella... ...los problemas económicos de su familia... ...probablemente en este momento sí... ...en este momento ella esté comprando carros... ...esté comprando casas... ...esté comprando eh, lo que sea... ...pero qué es lo que pasa... ...como ella no tuvo una preparación académica... ...no, no puedes... ...o sea... Dejó de estudiar en la universidad, su situación económica cuando Omega Pro acabe va a ser igual o peor de como estaba anteriormente y ella va a tener que vender todo lo que ha comprado para volver otra vez a subsistir y esto es lo que a mí me preocupa, esto es lo que a mí me preocupa, el hecho de que ella dé su presentación, el hecho de que ella desde su experiencia, no lo dice directamente pero sí, Tú eres un joven que te están diciendo, entras a la universidad y te están hablando Omega Pro, mejor invierte tu tiempo en Omega Pro y esto es con lo que yo no voy. El que me fuera a estudiar al extranjero, ella tenía, pues, tenía visualizado muchas cosas, muchas cosas que quería ella para mí y mi familia quería para mí, pero yo decía, bueno, o sea, me quedan meses, eh, ¿Qué, ¿Qué quiero hacer de mi vida? Entonces yo empecé a trabajar, empecé a tapar los oídos, dejé a un lado los comentarios, eh, me acuerdo tanto que... Esto es algo que también lo repiten mucho, el hecho de que si te dicen cosas malas de Omega Pro, y, y, y créanme que a, a, estando yo adentro, de, eh, teniendo yo acceso a todas las capacitaciones de Omega Pro, sin ser inversionista, eh, me he dado cuenta de esto, que te dicen, si te dicen cosas malas de Omega Pro, Tienes que cerrar los oídos, tienes que voltear hacia otro lado. O sea, ¿qué empresa seria te dice esto? Si alguien está hablando mal en contra de una empresa real, regulada... Ellos dicen, no, aquí están los documentos que dicen que esto no es cierto... Y te lo compruebo y te lo demuestro. Omega Pro lo que te dice, no, tienes que cerrar los ojos... Tienes que voltear otro, hacia otro lado. O sea, no, estamos muy mal. O sea, si, si hay cuestionamientos sobre muchas cosas, sobre muchos procedimientos, resuelve esos cu cuestionamientos no diga simplemente, es que le falta información, o sea o, o está bien, le, le falta información ¿cuál información? porque la información que yo tengo, es que eh, la Omega Pro no está regulado por la FCA. ¿por qué no está regulado? porque antes tenían el, la, la regulación y ahora no la tienen respóndame eso, no es que te falta información nosotros estamos ganando dinero, Sí están ganando dinero porque es un ponzi un Ponzi, para que funcione, tiene que pagarle a la gente. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas reinvierten el dinero, vuelven a meter todas sus ganancias, inclusive más de lo que tenían. Y en el momento que ya no entra más gente, en vez de recibir todas esas ganancias, la empresa se, la, se las lleva todas y quedan sus cuentas en cero. Cuando ese momento pase, todas esas personas se van a dar cuenta que realmente el dinero que tenían nunca lo tuvieron. Si no es que eran rangos Silver, rangos Altísimos, que realmente Les daba el, dis, el dinero suficiente Para poder reinvertir Y ganar dinero, un dinero extra Pero esto no es viable O sea, las personas que son rangos Altos y que realmente viven de esto Son muy pocas Si tú solo te dedicas como una empresa De inversiones digitales A meter tu dinero y a sacarlo Año y medio después, nunca vas a salir De, de, de tu pobreza Sales de tu pobreza si te dedicas a esto, si te dedicas a, a meter más personas a la, a la compañía. Me quedé sin amigos, me quedé totalmente sin amigos, yo no tenía amigos. Eh, porque decían que yo estaba en otro cuento, que yo no estaba siguiendo lo que había que hacer. Es... No sé ustedes, pero a mí esto me suena como una secta. Cada, siempre que veo una charla de Zoom, siempre tocan los mismos, los mismos temas, los temas de que, de que si alguien te dice lo contrario es, es él el que está mal, los temas de que el, ah, van a haber personas que te van a criticar por estar en Omega Pro o Sean, está todo muy mal. Todo donde yo vivía emprender era muy extraño, eso era como, como algo del otro mundo. Entonces empecé ese proceso y empecé a experimentar esa soledad. Empecé a experimentar Perdón, no había visto que ustedes no estaban viendo la Smith. pantalla. Cuando tú vas creciendo y vas subiendo de nivel, y vas subiendo de nivel, tú experimentas esa soledad, que es la soledad donde tú, es donde más tú creces. Yo estaba en mi casa, me acuerdo tanto que ese, esa Navidad que pasé en mi casa, yo me hice muchas promesas, me puse muchas metas. Y yo dije, este, este es el año, no tengo más, este, solo, este, este es el único año que me queda, y lo voy a hacer realidad. Y cuando empezó este año, empezaron muchísimos eventos, muchísimas cosas, Recuerdo tanto y quiero mostrarles algo aquí, les voy a compartir pantalla, yo dije, estaba buscando, y esa foto la tengo que mostrar sí o sí, porque siempre uno muestra el resultado, muchas personas ven el resultado, lo diferente esta industria, creo que de pronto ya saben de qué estoy hablando, cuando hablamos de que en, es, en esos momentos donde tú debes decir, ya no más, debo salir de aquí, yo vivía con mis padres, pero saben qué pasaba, a mí me controlaban las horas para dormir. Entonces, pasaba de que en mi casa todos nos debíamos dormir a las 10 de la noche. Entonces, a veces uno tenía zooms, tenía que prospectar, tenía reuniones, uno es más activo en la noche y uno decía y me apagaban el internet y me acordaba dónde está estás, me decía, ahí dónde está Saira la reunión con con el equipo que, y yo no podía estar en esas reuniones. Y me pasaba que ay, es que me levanto muy tarde, me acuesto muy tarde, me levanto muy temprano. Eh, me acostó muy tarde, entonces pasaba y pasaba pasaba pasaba esta situación y yo decidí irme de mi casa, me fui de mi casa. Oiga lo que está diciendo, esta chica perdió sus amigos, perdió su familia, se fue de su casa, perdió la oportunidad de tener un futuro eh, en una carrera estable, porque por lo que entiendo su mamá la quería poner a estudiar en el extranjero, o sea, perdió muchas cosas por entrar a Omega Pro. Y ella lo dice con mucho orgullo porque ella es rango eh, diamante azul, diamante no sé y, y, y que ha logrado muchas cosas y que aquí en otras palabras lo que les está diciendo a, a las personas es ok si yo tengo estos resultados dentro de la empresa tú tienes que hacer lo mismo y eso es lo que yo no voy ¿por qué? porque Omega Pro es algo que es efímero es algo que no va a durar en el tiempo. Está bien, lleva, lleva 3, 4 años y para muchos eso será una vida, será a a un montón de años, será mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Las decisiones que ella está tomando están afectando su vida, su vida entera. lo que esta chica eh, llegue a vivir hasta los 70 años. Por 3, 4, 5 años que duró Omega Pro arruinó prácticamente su vida entera porque no pudo entrar a una universidad. Porque probablemente su relación familiar se vio afectada después de que ella se fue de su casa. Entonces, estas son las cosas que a mí me preocupan de Omega Pro. Estas son las cosas que yo me pongo a pensar. ¿Realmente esto es un sistema de inversión o es un sistema donde están adoctrinando a las personas? Y estas son las cosas que realmente a mí me preocupan. A vivir a un apartamento y si no tenía nada. Yo en ese momento era rango silver en Omega Pro y era que un silver apenas está en construcción, o sea, apenas había llegado al rango de silver, me fui a mi casa, tomé la decisión y dije, debo salir de aquí, debo hacer el sacrificio, debo alejarme de mi familia. Un momento, debo decirles, en este momento de tomar decisiones, me fui a vivir sola, en ese momento empecé a vivir sola, y ¿saben qué pasó? Bueno, estaba más sola porque no tenía amigos, me enfoqué muchísimo y fue... Yo digo que ese fue el boom de mi crecimiento. Perdió su familia, sí, no perdió sus amigos, ir, perdió la de oportunidad bien, de estudiar en una trabajar, universidad, perdió todo. Luego de, después de irme a mi casa yo me hice otra promesa y cada vez me hacía más promesas, pero me las cumplía. Lo peor es que pasa esto, ellos son, son, son como los, los, los insectos que ven una luz y pegan y pegan y pegan. Y se ven atraídos por todo ese, ese montón de cosas que ven carros lujosos, eventos masivos en Dubai... Eh, opulencia, dinero. Y lo que no saben es que el, el, el dinero que están captando en ese momento es, por, eh, eh, es porque se lo están quitando a personas que están entrando y que no van a salir de la pobreza porque no piensan, no tienen eh, pensado captar a más personas dentro de Omega Pro, sino que simplemente cuando... Omega Pro se vaya, todo ese dinero que invirtieron lo van a perder y los están ganando las personas que están más arriba, las personas que están ingresando eh, a, muchas, a muchas más personas. Pero ¿cuánto tiempo va a durar eso? O sea, Omega Pro no va a durar toda la vida. Omega Pro no va a durar eh, eh, tanto tiempo como para que usted diga voy a vivir el resto de mi vida de Omega Pro. Mientras que tú estudiando una carrera universitaria puedes asegurarte un futuro. Y si sí, está bien, utiliza Omega Pro pero como un plan secundario. No utilices Omega Pro como tu plan de vida. Como que tu vida gire en torno a Omega Pro. Si quieres utilizarlo, utilízalo. ¿Sabe que es un ponce? Utilízalo. ¿Quieres eh, eh, meter el, tu dinero? Y ver si, si en esos 18 meses no cae la empresa. Y sacarle un, un rendimiento. Utilízalo. Pero este son el tipo de cosas que realmente a mí me preocupan. Es muy diferente. Me colocaba metas. Y esas metas me las cumplía. Y yo desde que me fui a mi casa dije, nunca me va a faltar nada y siempre voy a dar lo mejor de mí. Y siempre voy a dar lo mejor de mí, voy a dar lo mejor de mí y, y si me voy de mi casa me va a ir muchísimo mejor de lo que ya me está yendo. Voy a literalmente a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y ahí fui donde empecé a crecer, a crecer y a crecer. Y llegó el momento de cumplir Zaira 18 años. Recuerdo que un día antes de cumplirme 18 años yo ya estaba viviendo sola. Y me dio una crisis increíble. Ustedes no saben yo cómo me coloqué. Me dio una crisis muy fuerte. Y... Y hay una frase que yo se las quiero compartir el día de hoy. Y es, inclusive creo que la compartí en una Toastmaster Masterclass. Y es... Uno no puede matar. O... Sí. Nadie puede matar a un hombre que ya murió y resucitó. Cuando a mí me dijeron que a mis 18 años yo me iba a morir. Eso me suena mucho a Juego de Tronos. El lema de los... De los hombres de la Isla de Hierro que era... ¡ay! Lo muerto... Nadie puede matar lo muerto, lo muerto... ¡No sé! Si fueron... Si un Juego de Tronos... Eh, ustedes sabrán de lo que estoy hablando. Sí. Eh, yo viví cada día como si fuera... Y... Tomé este negocio y esta compañía sin saber nada como si fuera lo último que tuviera. Y cada día me enfocaba en vivirlo así. No importa que yo a mis 18 años no haya... No me haya sucedido eso Pero yo sí siento que yo sí morí Y yo siempre le digo a las personas Yo sí morí y volví a resucitar Yo sí lo hice ¿Murió y resucitó al tercer día Que a mis 18 años fue donde yo Decidí cortar y desligarme totalmente de mi familia Y no mi familia de dejarles de hablar Qué mal está esta, esta chica Está, está tan, tan Aquí lo que yo puedo ver como les digo, yo no tengo la razón, yo simplemente soy una persona que veo y opina. Y si ustedes están de acuerdo con, con lo que yo estoy diciendo, pues qué bien. Y si no, pues ustedes tendrán su opinión y también es válida. O sea, eh, piensen igual o piensen diferente que lo, de lo que yo estoy pensando. Todo es válido en este mundo. Pero yo lo que veo aquí es que esta chica está tan adoctrinada que, que su vida entera gira en torno a Omega Pro. Que dejó su familia, que dejó muchas cosas. Y que piensa que ese es el camino a seguir. Y que piensa que... que, que dándole su vida entera a Omega Pro. Dándole su juventud. Porque es una chica que en ese momento tiene 19 años. Pero ella empezó. desde Yo ya vi una parte adelantada del video. Empezó desde los 17. O sea, ella era menor de edad. Omega Pro acepta menores de edad en, su, en sus filas. O sea, esto es algo... Que, que de verdad a mí me, me, me deja en shock, me deja pensando mucho. Cómo, cómo una empresa eh, capta menores de edad para hacerles esto, para adoctrinarlos, para desde que son jóvenes, que probablemente su, su uso de, de lo que está bien y lo que está mal, uno cuando es joven, no, por más que uno piense que tiene la razón en todo, uno cuando crece se da cuenta que realmente no, que realmente fue manipulado por muchas personas, fue influenciado por muchas personas, por su entorno, por sus amigos y, er, y uno es fácilmente manipulado en esas edades. ¿Cómo es posible que Omega Pro acepte personas menores de edad para meterlas en sus filas y para hacerles esto que les están haciendo a esta chica? O sea, eso es lo que lo que son las cosas que yo no voy con Omega Pro, sino de tomar decisiones y decir, yo voy a hacer todo diferente. Si todo el mundo ha ido por este camino, yo me voy a ir por el otro camino. Si todo el mundo piensa así, yo voy a pensar acá. Si todo el mundo no le gusta leer, Zaira va a leer. Si, no le, si todo el mundo le gusta irse de fiesta, Zaira no se ve de fiesta. Si todo el mundo le gusta esto, yo voy a hacer lo contrario. Y ahí murió otra persona y resucitó una nueva persona. Ay, ella misma lo dice, ella sabe que su vida cambió. Ella sabe... El, el, el, lo, el problema aquí, lo triste, lo que a mí me causa tristeza es que ella no sabe que está mal. Ella no sabe... Que, que está perdiendo su vínculo familiar, está perdiendo sus amistades, está perdiendo cosas que realmente son más valiosas que el dinero. Entonces, eh, está bien, ella puede estar ganando mucho dinero en este momento y todo, pero es lo que yo les repito. Omega Pro no es para siempre. Tu familia es para siempre. Hay amistades que son para siempre, no todas, pero hay amistades que son para siempre y que valen mucho y que te aportan mucho a tu carácter, a tu forma de ser. Y, y, y, no sea Yo sí no. morí, y yo le digo a los esposa, Sí, es Todo verdad, mal. yo sí morí, pero volví a nacer Entonces, cuando volví a nacer Fue donde empezó a tomar grandes decisiones. Entonces, realmente para mí Ha sido un honor esta noche poderles compartir Mi experiencia, o una parte de mi historia Obviamente, rápidamente, porque Chicos, momento, vamos a dejar Vamos a dejar esto por Hasta acá La presentación continúa Llevamos visto, eh, del video no porque sumándole mis comentarios se hace un poco más largo, pero del video original llevamos apenas 35 minutos y dura una hora, cinco minutos así que vamos a hacer una segunda parte con porque en esta presentación hay tres o cuatro chicas que hablan eh, también cosas, cosas muy preocupantes eh, y, y, y la reflexión que yo les podría dar o lo que yo analizo de esta, de esta presentación es Número uno, hay, hay cosas muy sagradas que el dinero no puede reemplazarlo. Número uno, tu familia. Número dos, eh, tu entorno, tu, tu vida social. Y número tres, tu estabilidad emocional. Si, si, hay, si, un, si una empresa llega a tocar eh, uno de, de esos tres puntos, créeme que realmente... El dinero no puede comprar el daño que te, que te van a hacer o te están haciendo. Entonces son cosas con las que yo me quedo después de ver este video. Y no sé qué opinarán ustedes. Ahí está la caja de herramientas. Eh, la, la caja de preguntas. <risa> la caja de herramientas. Eh, para que ustedes hagan sus comentarios. Y pues eso es todo chicos. Espero que les haya gustado este video. Y que hayan servido de algo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.